Bueno, en instantes vamos a tener el mano a mano nada más eh, con Marciano Cantero de los Enanitos Verdes. Se está conectando en este momento. Ya en un ratito lo vamos a enlazar para charlar de estos... 40 años de trayectoria, música que muchos heredamos ¿no? de nuestros viejos, sí, de total. nuestros tíos, la música que ellos escuchaban de jóvenes, hoy nuestra generación también la vive porque fueron la banda que nos representó en todo el mundo todo los mendocinos, ya no estamos hablando de una banda argentina, estamos hablando de una banda mendocina, vos vas a México por ejemplo y nombrás los Enanitos Verdes y son una bomba, Totalmente. los aman allá, han hecho conciertos en todo el mundo, en todos los países hispanoamericanos, son furor también en Perú, han lanzado muchísimos discos. ¿Ya Me está encanta. Marciano conectado y nos dicen? ¿Lo podemos saludar? Bienvenido Marciano Cantero, hola, ¿cómo Marciana, va? Buen bienvenido. día. Un gusto hola, saludarte. Hola. Buen día, muy contento, la verdad. Creo que había estos dos años que pasaron, toda la parte de la pandemia y todo. Y uno se replanteaba, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será este el retiro? ¿Viste? Claro. Ese tipo de cosas. Y la verdad es que se siente muy bonito volver a, a tocar y volver a hacer música y volver a sentir esa cosa, en, en, ¿viste? Esa adrenalina interna que te genera la música. Y ya te digo, de parabienes porque también nos había quedado pendiente ese festejo de los 40 años. Uh -huh. De, de la banda de 40 años de estar tocando y como decían recién ustedes estar viajando por todo el mundo llevando nuestra música que arrancó acá que arrancó acá en Gutenberg de España ahí arrancaron las canciones y de alguna manera creo que lo, lo más bonito es que haya que esas canciones y las letras de esas canciones hayan sido de alguna manera como te diré lo mismo le estaba pasando a un montón de gente lo que laban las canciones entonces creo que ha sido todo muy feliz y es muy feliz el hecho de estar tocando ahora y preparando este show. Como dicen los españoles, me hace mucha ilusión uh -huh. este, salir de gira otra vez y tocar eh, acá en Mendoza. Me encanta que nuestra gira arranque acá en Mendoza este 26 de marzo. ¿Cómo se están preparando para este fin de semana, para arrancar esta gira en el Wine Rock? Y estamos ensayando a full todos los días. Eh, la verdad es que claro. estamos... Eh, con una especie de, de schedule se diría uh -huh. de estamos ensayando todos los días con una cantidad de horas todos los días estamos preparando uh -huh. muchas canciones que hace mucho tiempo no tocamos este, así que la verdad te digo y, lo, pará, y hay una parte de lo más bonito quizás creo que lo más curioso lo más lo que lo transforma a toda esta historia que es preciosa de cumplir 40 años tocando juntos Pero hay una parte más que es se... Más de como tipo Harry Potter ah. Y es que hace como 6 años atrás, vamos a tocar en la bodega Montevideo Con nuestro querido amigo Marcelo Peleriti sí. Y hace como 6 años atrás, juntos con Marcelo, Felipe y yo hicimos un, un, dos cortes cada uno Uh -huh. y Marcelo los mezcló, los mezcló, el, el corte de Felipe y el corte mío, y es el vino de los venaditos verdes, que va a ser Bien. el vino que todos los que asistan al show van a estar ¡Eh, tomando. ¡Qué bueno! Y es esto transforma, ya te digo, este concierto en una leyenda casi, ¿viste? La claro. verdad, este, me parece asombroso. Y también, aparte, como dignos hijos de esta tierra hermosa, Mendoza, y cuyo, digamos, el, la industria del vino tan maravillosa, digo, lo digo con mucho orgullo, eh, nosotros, ustedes saben, salimos de gira y viajamos por todos lados, y a mí me gusta, siempre me gusta almorzar o comer con vino, y me da mucho gusto ver en la carta de muchos restaurantes del mundo el vino mendocino como una de las opciones de válidas ahí. Y muy bien puntuadas, por, por supuesto. este Así que, bueno, es creo que es nuestro deber como mendocinos celebrar estos 40 años tomando el vino y los ganaditos. Claro que sí, me encantó. Encanto. Bueno, año 79 fue cuando se juntaron con Felipe y dijeron, vamos a hacer una banda. ¿Te imaginaste en algún momento? Todo lo que les iba a tocar vivir de allí en adelante Fue un proyecto de amigos Que se juntaron a hacer música ¿Cómo, ¿Cómo nos fue sorprendiendo De a poquito esta trayectoria que después Recorrieron juntos? Yo creo que con Felipe De alguna manera somos Como hermanos, viste uh -huh. este, La verdad es que Yo creo que cuando era muy chiquito Cuando estaba en el kinder Es más, en la, en la escuela No, en la escuela Quintana En uh -huh. Pequenal y Colón y estaba en kinder, y entonces la maestra nos dice, les voy a enseñar hoy lo que es la música, vamos a aprender de la música. Entonces fuimos a la salita de al lado, a la salita rosada, supongo, uh -huh. y había un pianito, había un piano, un piano un piano vertical, chiquito, pero un piano vertical. Entonces, bueno, yo siempre fui muy curioso, muy <ríe> empecé a dar vueltas alrededor del piano a ver. Y cuando se puso a tocar la maestra, o sea, en, en mí se produjo una especie de shock, porque no podía entender que la maestra tocara las teclas y sonara algo, y que dependía de cada vez, o sea, se claro. hizo, fue, fue como un llamado. ¿Fue tu primer base, contacto primer con, la, con música. la música, de cierta manera? Ese yo creo que fue mi primer contacto con Mira, la música, qué Hermoso que, que lo, recuerden lo recuerden así. de esa forma. Es que lo, no, perdón, ¿por qué la? Ahora viene la segunda parte. Eh, la maestra primero toca una parte de piano. Me encantaría acordarme el nombre de esa maestra, como me gustaría. ¿no? <risa> eh, lo, voy a, lo voy a investigar. Y en un momento dado eh, dice ahora vamos a cantar. Sí. Y bueno, empieza, nos pasa a todos los alumnos una melodía o sea, muy sencilla para que todos cantáramos. ¿no? Uh -huh. Pero yo en la segunda vuelta que esto sucedía, yo ya empecé a hacer armonías, eh, empecé a hacer armonías, quintas, terceras, naturalmente. O sea, ahora lo entiendo. En ese momento me surgió naturalmente. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo pasaba uh -huh. con la música. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro mío pasaba, que superaba todo lo que yo podía esperar. Descubriste tu vocación ahí. Y de ese... Exacto, fue yo creo que ahí, ahí me di cuenta exactamente que yo era músico. O sea, que tenía algo con la música muy. Y, y claro, uno, uno intenta llevar una vida normal y decir, bueno, no, yo voy a estudiar, voy a terminar la secundaria y voy a, este, no sé, casarme, te hijos bla, bla, bla. Pero hay cosas que dentro tuyo van cada día creciendo más y más y más. Y la música cada vez se ponía más, digamos, mucho más, de, más, más denso en mí. Y descubrir también bandas, ¿viste? Descubrí a Los uh -huh. Beatles, descubrí a Spinetta, descubrí a Charlie. Uh -huh. este, y de hecho haber sido parte de esa historia porque nosotros está... Yo lo fui a ver a Charlie cuando tenía 15 años. Entonces fue como ir a la escuela también uh -huh. de la música que, con grandes maestros, ¿viste? Uh -huh. Totalmente. Y creo que con en algún momento de esa trayectoria, hasta ese momento nos, nos encontramos con Felipe. Entonces yo me, yo me di cuenta que a mí me gustaba cantar y me gustaba tocar el bajo. Y cuando lo conocía a Felipe, al Felipe le gustaba tocar la guitarra. Entonces fue así como... Así como... Ni siquiera hubo que planteárselo. Claro, se dio eh, orgánicamente. Surgió, claro. surgió de manera natural. Ajá, se, dio, claro. se dio orgánicamente. Y lo más curioso es que pasaron los años y esta relación sigue, y más allá de seguir, tipo, el, no solamente por el mero hecho de continuar, sigue porque hay una razón para seguir, porque uh -huh. realmente... A nosotros nos encanta hacer música y por otro lado es nuestro deber entretener y mantener esa llama de la esperanza prendida. Eso creo que es todo. O sea, la felicidad de hacer música, no guardársela para uno mismo. Por supuesto que también las nuevas generaciones se vayan enamorando de lo que ustedes hacen, que los conozcan. Sabes que me llamó la atención en su momento marciano, que me gustaría que, que lo cuentes de, de manera anecdótica, cómo se dio esta invitación, que tuvieron la posibilidad de cantar con, con Bad Bunny, con Jay Balvin uh -huh. en el álbum Oasis. ¿Cómo fue que estos artistas de un palo tan diferente, de distintos países, de un género tan distinto al que hacen ustedes, los invitaron a, a colaborar? ¿Cómo surgió esto? Mira es bastante curioso porque... Me acuerdo que me llamó mi manager y me dice, uh -huh. me están pidiendo tu teléfono de Nueva York, de las oficinas de Universal de Nueva York. Ajá. Wow. Y le digo, sí, hace no Claro, ¿por qué no? Claro. Entonces, <risa> a los minutos, a los cinco minutos, me llaman por video chat, me llaman por sí. video chat, Balvin, J Balvin y Ajá. Bad Bunny. Los dos estaban así paraditos. <risa> este, Con esa y, pacha y que tienen ellos. Edul... tranqui. <risa> Pero, pero, o sea, fue una bajada de línea muy grande porque me dijeron... Lo primero que me dijeron fue, maestro, primero que nada, muchas gracias por hacernos felices en la adolescencia. Wow, claro, es feliz. que ellos eran fanáticos Entonces, de los Enanitos Verdes, sí. <ríe> sí, eso ya sentó un poco la, ¿viste? El, el, la tónica de la charla. Y me pidieron, me dijeron, <ríe> estamos haciendo una canción, nos encanta, tenemos esta partecita, pero le falta, le falta el desarrollo, le falta puentes, estribillo uh -huh. Y nos encantaría que fuera usted el que lo hiciera. O sea, como me encargaron así todo, pa, a ver si lo puedes hacer. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, eh, mándenme lo que tengan, me encanta la idea. Y obviamente cuando me mandaron la, la, la, la idea, era, o sea, era obviamente una canción o una historia, de un amor, un amor que se estaba terminando. Uh -huh. Y dije, uy, para esto soy un especialista <risa> o este sea, tipo de letra. Y, y bueno, creo que cuando escuché, o sea si, realmente me se este, si me ocurrió la parte exactamente. Y después este, también querían que yo escribiera la letra, así que yo escribí la letra. Y creo que fue, eh, la verdad es una o sea, honestamente me siento muy orgulloso de la canción porque este, es realmente todo lo que uno siente cuando terminas, terminas una pareja o sea, creo que, y no hay en no hay ningún, ni, ningún momento hay ninguna palabra so es, o, uh -huh. este, es, es una palabra, una persona claro. respetuosa Marciano, me imagino que en 40 años tenés miles de anécdotas, miles de recuerdos pero algunas que puedas compartir que te haya marcado, que haya sido muy significativa para vos, alguna vivencia ha, ha habido muchas fantásticas, la verdad eh, casi me te diría, me tengo que pellizcar para, para decir, ay, me pellizco para, para <risa> decirlo, creo, creo que sucedió eso. Eh, en la gira con los, hicimos una gira con un grupo español que se llama Hombres G, que de alguna manera son un grupo que, con el que transitamos casi el mismo periodo, espacio, tiempo, <risa> porque íbamos a tocar a las mismas ciudades con una diferencia, tal vez, de semanas o de meses. Durante mucho tiempo hicimos giras por Latinoamérica, por México, por los Estados Unidos, hasta que en algún momento de la historia a algún empresario se le ocurrió que hiciéramos un concierto juntos, o sea, que hiciéramos las dos bandas um, tocáramos juntas. Y bueno, cada quien hizo su numerito, pero el, el show fue genial, la verdad fue genial y el lugar era mucho más grande, o sea, que realmente la convocatoria de las dos bandas. Y así estuvimos tocando juntos durante un tiempo, un par de años, Feria, donde uh -huh. cada quien hacía su show. Uh -huh. Y a veces, a veces, cada tanto, a veces yo me subía a cantar con ellos o David se subía a cantar con nosotros, David es el cantante, lo completo. Entonces, en, en algún momento, hace unos 10 años atrás, un poco más, eh, David me dice, ¿por qué no nos juntamos esta noche a cenar? y que se tengo una idea entonces bueno eh, dijo por qué no hacemos una gira juntos mezclamos las canciones de las dos bandas y somos una banda que pueda tener eh, que somos nosotros mismos los integrantes pero para que para cada canción pueda haber distintos integrantes entonces la idea se nos hizo tan fantástica que bueno lo, lo, lo fue algo que llevó un tiempo un par de años de organizarlo y armarlo pero fue simplemente una gira fabulosa, la verdad te lo digo... Con los años uno entiende, a veces si digo, fue esa gira, fue increíble. Y tocamos en algunos lugares increíbles, que para mí en especial, ¿viste? por ejemplo, tocar en el Hollywood Bowl. El Hollywood Bowl es un lugar, digamos, una suerte de anfiteatro, como en nuestro anfiteatro griego, lo que está enclavado en las montañas en Hollywood. Ah, mira. Y, y bueno, ese es su lugar, está ahí desde, no sé, desde, que, desde Box Bunny, desde que yo era chiquito, ya salía de Hollywood Bowl como un gran centro de eventos ¿viste? Uh -huh. y tocamos ahí y fue fabulosa la noche se llenó de gente eh, en el Hollywood Bowl tocaron los Beatles tocaron claro, Jimmy Hendrix, Van Sinatra, que, que digas uh -huh. este, eso uh -huh. fue así como uno de los puntos así de, que voy a decir wow tocamos también en el, en, el, en el Radio City en la ciudad de Nueva York tremendo un teatro que también tiene una vida extraída y ahí han pasado los más grandes un amigo neoyorquino me decía: Si tocaste en Radio City, ya te puedes considerar neoyorquino. Mirá. Impresionante. De lujo. Sabes que tenemos muchos televidentes mendocinos que nos ven desde distintas partes del mundo a través de nuestra página web. Y puntualmente, un televidente nos escribe desde Miami para preguntarnos por dónde los va a llevar esta gira internacional. Luego del Wine Rock aquí en Mendoza, ¿para dónde disparan los enanitos verdes? ¿Qué camino van a hacer? Bueno, este, la gira empieza en México, uh -huh. este, siendo, creo que el primer show es en Zacatecas, eh, siendo el punto, digamos, el show en la Ciudad de México el día 29 de abril, en el, en el Auditorio Nacional, que es un lugar precioso. Este, la verdad, me enorgullece tocar ahí. Y aparte, en México Siempre, los aman a ¿no? ustedes. Sí. Con sí, no. Sí, bueno, yo con México tengo una. Estuve viviendo una cantidad de años. En, uh -huh. De hecho, tengo una casa en Hermosillo, en Sonora. Para mí, México es como de alguna manera mi segunda casa. Uh -huh. Este, Así que. Eh, vamos a estar casi un mes y medio de gira por México Bien. Después volvemos para acá, para Mendoza Y en julio vamos a hacer gira por los Estados Unidos mm -hmm. Ay, bien. Este, sí. Bueno, en, en Miami van a estar, digo, para darle un dato <risa> a esta persona Que no se lo pierda Vamos a estar en Miami en <risa> el yeah. Filmor, Que antes se llamaba Jack Gleason El teatro Jack Gleason que era Filmore muy bien sí. dos, De hecho tenemos dos shows en ese lugar en, en Perfecto el... Bueno, estar atentos entonces a las Total. redes sociales de los Enanitos Verdes Donde van a ir publicando toda la información Donde adquirir las entradas y demás Así los fanáticos les pueden ir siguiendo A, a lo largo de esta gira Que arranca este fin de semana Wine Rock, Bodega Monteviejo ¿Qué se viene de este show? Quiero que nos adelantes un poquito porque, claro, uno piensa en 40 años de carrera. Y dice, ¿cómo hacen para armar un repertorio que abarque quizás los temas más icónicos? ¿Pero cómo se hace para hacer una preselección de tantas canciones y armar un, un concierto de 40 años? Eh, bueno, obviamente que lo, lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y está, justamente hemos estado trabajando hace ya unos cuantos días en esto. Uh -huh. Eh, sí, porque son muchísimas las canciones, viste, muchísimas las canciones y son todas las queremos tocar. Entonces, este, ¿qué te digo? Hemos hecho, es que no quiero, no me gusta contar lo que vamos a no, hacer. No, no, no, spoilemos no, Pero quiero decirte, vamos sí, a tocar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo te puedo decir? Quiero que sea como una sorpresa Y que sea, oh, ¿te acordás de esta? Ajá, <risa> me encantó este, La verdad que estamos haciendo un recorrido Por nuestra historia, ¿viste? Por la historia, por estos 40 años Por estos no sé cuántos discos hicimos 15 o 16 Entonces son un montonazo wow, de canciones Para elegir Te voy a decir una cosa <risa> Hemos hecho un par de popurris. Ajá. Que un popurri es donde tocas muchas canciones en una sola Los enganchamos Entonces claro, los de, los esta manera, eh, de esa manera Podemos un poco sacarnos las ganas de decir Toquemos un poquito esta Un poquito claro. de aquella Pero ha sido un trabajo arduo o Se está haciendo, lo sigue siendo hasta ahora sí. Pero también hay muchas canciones que las vamos a tocar En telas completas o Para sea, vos debe ser re difícil Pero tenés algún tema Favorito de los Enanitos Verdes, capaz que es una claro, pregunta imposible de responder pregunta. y está bien si sí, no puedes hacerlo, pero un tema buena, que pero llegas, no es, una, es, el es tema. una buena pregunta, porque creo que sí lo tengo. Obviamente, Ay. las canciones son como hijos, pero... Sí. Yo creo que mi, mi favorita eh, es Frances Limón. Ajá. ¿Por qué? ¿Algún motivo en especial? Eh, creo que es una canción que conjuga, viste, un, un sentimiento, un pensamiento la música, y todo es una sola idea, y es compacto. Y, y lo, creo que lo que más me honra, viste, es que cuando estábamos grabando ese disco, eh, el productor fue Alfredo Tot Alfredito Tot y un, un, el bajista de los gatos, o sea, una, un uh -huh. personaje mítico de la Argentina, un músico increíble. Bajista también. Entonces, este... No se me ocurría a mí la línea de bajo del tema que me gustara. Uh -huh. y, y yo le dije, Alfredo, ¿por qué no...? Por qué no... lo intentás vos. Y él lo tocó así, naturalmente, también. Le dije, y dije, ay digo, eso es. Entonces, me produce una sensación de felicidad tocar esas líneas que él creó, digamos, ese swing que él tiene para tocar el bajo. Uh -huh. Que siempre lo admiré. De hecho, Los Gatos fue uno de mis primeros grupos este, que escuchaba así asiduamente y me encantaba Alfredo como bajista se lo dije entonces Frances Limón creo que es mi favorita por un montón de cosas pero eh, musicalmente también me encanta y tengo también otra anécdota muy bonita de Frances Limón eh, que Frances Limón eh, lo invitamos a tocar el bandoneón a Walter Ríos Ajá. Walter Ríos es un bandoneonista de vanguardia asombroso Sí. Una esquina de Buenos Aires, la esquina de Paraná y Corrientes lleva el nombre Walter Río, mira. Ah, mira. Entonces, eh, cuando viene al estudio, le, le digo a Walter, eh, le digo, no no es tango esto, no pienses que es tango. Le digo, tiene un, swing, una, un aire, más bien francés, le digo. Entonces, me dice, no hace falta que me digas nada. Le dice, viví cuatro años a orillas del río Sena. Entonces, eh, obviamente lo que él tocó fue... Simplemente fabuloso y y también una canción que me encanta, la verdad es este que va a ser la que vamos, ya está, una de las que vamos a tocar, Una Noche Cualquiera, Una Noche Cualquiera es una canción también preciosa, la verdad preciosa. Sin bueno, de hay tantos todo temas todo. de todos los verdes. Te digo que si nos ponemos a, a, a, a hacer el cancionero, no terminamos más. Aparte, son esas canciones que las escuchás y decís, esto me, me evoca un recuerdo. Recuerdos, totalmente, bueno, a, a mí me pasa que, que es la música que escuchaban mis viejos. Uh -huh. Entonces, recuerdos de la infancia, canciones que todos no sabemos. Al menos el escribillo te lo sabes. Todos, claro. Mi tema favorito, tu cárcel, lo tengo que decir. Muy bien. Ese es el, mi favorito bueno. de los Bueno, lo van a tocar. Decime, ¿sí querés, decime por que el favor, tema? que sí. <ríe> Sí, sí, lo vamos, vamos. vamos, a, vamos a tocar. La, vamos a tocar la mayoría de las canciones que se imaginan que quieren escuchar. Claro. Pero, Obvio. pero me gusta siempre ser un poco... Que, que exista el efecto sorpresa. Me Está me muy bien, por supuesto. Bueno, el este... público entonces ansioso esperando este fin de semana ya que te tenemos a vos Marciano me gustaría que aproveches para saludar a todas las personas que nos están mirando a todos esos fanáticos que siguen a Los Enanitos Verdes hace muchos años y también repitamos la invitación para este fin de semana ¿te Por supuesto. parece? Eh, bueno, amigos yo soy Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes y quiero invitarlos este fin de semana este 26 de marzo a la bodega Monteviejo, acá en Valle de Uco, en Tuyana, un lugar simplemente precioso, este eh, donde los genitos vamos a estar tocando, los genitos vamos a estar tocando y festejando nuestros 40 años, y vamos a estar celebrando con un vino que hicimos hace 6 años, básicamente para festejar esto 6 años después. Así que, este, ¿qué ah, así los, los esperamos? Nos esperamos con muchas ganas y, a, y con muchas ganas de cantar. Todos los que vengan tienen que traer muchas ganas de cantar porque esa es la idea. Me encantó. Y de tomar vino, por claro, supuesto. Por de supuesto, brindar, brindar con una, una copa el, viejo, el vino de los enanitos. Creo verdes. que también, también incluye una comida. Se incluye ah, una muy comida bien. Arana. Todo completo. Completísimo. todo. No. Es este, este, un planazo. Es un planazo. Pero no, bueno, parciano, este, muy contento, muy sí. feliz, muy contento de comunicarme con ustedes. Y con para toda nosotros la gente también. Un placer, para claro. nosotros. un placer enorme. Y ojalá algún día. Estoy feliz. Estoy entre... feliz que arranquemos acá en Mendoza, sí. eso es lo que más feliz me hace. Y para Mariano. nosotros también, es un orgullo que, un que nos hayan representado y nos sigan representando eh, en todo el mundo a los mendocinos con su música. En algún momento, sí. entre que van a México, vuelven a Mendoza, sí. yo le quiero pedir a Marciano tenerlos aquí en el estudio. Por favor, Mariano. A él y a Felipe, si nos regalan una nota aquí en vivo, si podemos escucharlos sería con un lujo. alguna canción, para nosotros sería un lujo. Así que si está la posibilidad, las puertas están abiertas me y la invitación está hecha. Me comprometo a que lo vamos a hacer. Vamos, Marciano, gracias. Te mandamos un beso gigante, todos los éxitos para este fin de semana. Todo lo mejor, un placer. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos y los esperamos. Hasta Están luego, chao, chao. Chao Marciano, gracias. Bueno, ¿qué...